Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. He puesto ya Edge en el equipo, claramente, porque era extremadamente necesario en este caso. Vamos a comprar 6 de estas, de curaciones del 70%, que nos pueden venir muy muy bien. Y, y nada, eh, como os decía, vamos a ir a por la Rabbit. Aparte, así también recibimos más cositas. Eh, creo que no he subido ningún... Ningún Spark nuevo, creo. Ah, bueno. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Edge venía con el rabbit de Donkey Kong. Así que... Eh, derrota a los... Estos. A cuatro. Vale. Vamos a, a ver. ¿Qué sparks me vienen? Sí. Ah, no, subir las invocaciones. Es verdad, subir las invocaciones al... al 4. Tengo que matar a estos que son débiles a quemadura. No tengo nada de quemadura. Así que... Vale, están dos a la derecha, dos a la izquierda. Creo que me compensa ir más primero a por los la... de la izquierda. No sé si está muy subido el volumen. Yo creo que no. Yo creo que estaba bien, pero... Ya me, me lo voy a bajar un poquito, pues... Si eso subís vosotros el volumen del juego y ya está. Eh, es que no tengo nada de quemadura, tío, que me beneficie. Tampoco quiero perder más el tiempo. Eh, vamos a... A curar... Voy a curar, a aumentar este. Que al final me, me viene bien. No, paso. No puedo subir de nivel, así que paso. Y ya está, ya está. Vamos así. Y listo. Eh, allá vamos. Me voy a poner seria te voy a dar yo a ti. Me voy a poner seria Vamos a... Vamos a ir con precaución, creo yo. ¿eh? Vamos a ir con la gorrinadora por delante. Con Edge. Este de ahí arriba no puede bajar. Así que... Puede bajar por las escaleras, pero me refiero que desde ahí no puede bajar. Garra salvaje... 395 me viene bien Y esto le, me sirve de algo Le puede rebotar No, vamos a atacarle, creo yo Le ataco, que aparte este está guachi Que hace mucho crítico Y a ver Con este puedo es que hay coordinadoras ahí, ¿eh? Puedo, puedo, puedo, puedo... Atacar a ese de arriba. Hay que tener un cuidado con Mario. No darle dos veces rápido a tal... Vista de héroe. Que ya sabéis que ahora soy súper aburrido con la vista de héroe. Porque me viene espectacular, ¿eh? No... Ah, sí, sí, llego, sí, llego, sí, llego. Vamos allá. Y listo, turno del enemigo. Ya llevamos cuatro minutitos y solo un turno. Esto es vergonzoso. Nos congela eso. 913. Pero me van a fusilar aquí. No estoy anticipando ya el fusilamiento. La gorrinadora salta, no me hace nada. Salta, no golpea a mi gorrinadora, me viene bien. Pueden molestar mucho las gorrinadoras, eh. Me puede gol golpear y molestar mucho las gorrinadoras, eh. Bien, bien hecho, bien hecho. A ver, ¿esta hasta dónde se puede mover? Que con Edge... A ver. Vamos a hacer las cositas paso a paso. Pues que me interesaría tanto golpear así. ¿Me arriesgo? ¿Hago primero esto? ¿Que se larguen? ¿Les hago un poquito de daño? ¿Y Dios dirá? ¿Si puedo golpear a los dos? Creo que sí. Cae alguno abajo, uno cae abajo. Ese está ahí. Vale. Les golpeo bastante así, ¿eh? A todos. Uf, puf, puf. Vamos a hacer Salpicar Y con un poco de suerte Se va fuera y les bloquea Ay, Pensé que le chocaría al, al otro Vale, y con esta No golpeo nada. Porque soy burro y con Mario ya me he movido. Y con esto no tengo opción de hacer nada. Porque venir a por estos de aquí... Tampoco llego. Así que me voy a quedar en la retaguardia. Aquí. Y listo. No va a haber mucha diferencia Van a ir a por hecha saco Tengo miedo No me golpea Uh, ni con el hielo, eh Estos ya empiezan a bajar por aquí Que se me acerquen Está bien Me golpea Edge fuera Oh, me la deja arriba Edge, eh No me disgusta que me deje a arriba No me disgusta para nada para nada, para nada, para nada. Esta gorrinadora se va a hinchar ahora a molestar, a dañar. Oye, ¿no me he traído el garra salvaje? Sí, sí, sí me lo he traído. Espérate, porque puedo. ¿No me deja pasar? Sí, por este lado. Puedo, puedo, puedo... Tú no puedes nada. Creo que va a ser lo mejor, porque... Si me bajo... A ver, ¿hasta dónde llego? Puedo tirarme un poquito para atrás. Puedo tirarme un poquito para atrás. Ahí. Ahí. Y me voy a activar la habilidad. El aluvión de espadas. Vale. No le... Y al de atrás. Pero es que claro, no me quiero acercar. Con el aluvión de espadas, cuanto más lejos pueda estar, mejor. No le mato, ¿eh? Parece que sí, porque pone que daño a la Dalao. No le mato. Me activo la vista de héroe. Con un poco de suerte le mato. Uh, a este sí que le mato. Vale. ¡Baila! Recupero a Edge lo poco que ha perdido. Son dos turnos. Vamos a cambiar. Estos se están acercando peligrosamente por la retaguardia. No ha habido aluvión de espadas. No ha habido ahora. Me la aleja. Uf, no me ha dado a, a Edge. Bien Esto se da la vuelta Vale, es que no le mato, pero con esto Daño a dos Y es que a quien tengo que matar Es a quien tengo que matar, tío ¿Cero por ciento? Sí. Porque golpea ahí abajo. Mucho enemigo cerca de Edge. Y poco margen de salir pitando. Vale, voy a matar a esta, al menos me quito un daño, y que se vayan acercando los otros, y ya encontraré el momento de, de dañarle al, al que le tengo que dañar. Vale, desde aquí no golpeo. A este... Ese así se va fuera, perfecto. Lo que buscábamos, lo bueno de aquí es que no salen, no salen pesados nuevos. Aquí ya no le golpeo. ¿Aquí? Sí, aquí sí. O sea, límite aquí. Vale. Con Edge me va a salir fuera. Pero bueno, creo que está bastante bien hecha la estrategia, ¿eh? Creo que está bastante bien hecha la estrategia. Este no me ataca... Ráfaga me la tira para... No, tío, doble vez para abajo Eso es una vergüenza, ¿eh? Eso acaba de parecerme una vergüenza ¿Y Mario dónde ha quedado? ¡Ah! Y ahora Mario está arriba Esto es auténticamente vergonzoso salimos pitando voy a meterle creo yo a ver si me acerco aquí pitch me cura salud al máximo pero voy a curar a Edge primero de todo no ninguna manera de que... No, de que recupera a este. A Mario. Y... En vez de atacar. Vamos a activar la gorrina. No puedo invocar a la gorrinadora. Así que... Con esta... Le ataco aquí. Tengo garra salvaje. Un garrita salvaje que me puede ayudar. 395 está mega bien. 284. Hmm. Probabilidad de crítico. Está muy bien, ¿eh? Pero si hago esto, no le mato. Así que... ¿Desde dónde es el punto más lejano? Desde aquí. A ver si tengo suerte. Y efectivamente, muere. Vale. Van tres de 4. y me queda este. Vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a... Activarme esto en vez de... No espero que el otro se acerque lo suficiente como para la vista de héroe. Vamos a matar a este y vamos a tirar... ¡Uf! Este cae para abajo. Cae para abajo. No cae fuera de límites. Cago en la mar y se queda al lado de la rabiz. Turno del enemigo. A ver qué hace, porque me va a tirar a, a Edge, creo yo. Mario me lo devuelven para abajo. La coordinadora está aguantando una barbaridad. ¡Uf! No, tío, no me lo puedo creer. Me las prometía yo muy felices. Me quita una al menos, ¿eh? Y con esto... Ua, chaval, ¿qué hago? Con Edge, tengo opción de golpear todo, sí. vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así porque es lo mejor para todos. Esta no puedo invocar... A dañar a esta. A este no puedo hacer nada. Creo que voy a ir metiéndole. A ver, hasta dónde es el límite. Vale, le voy a meter el lodo. Le voy a meter el lodo. Y se queda ahí un par de turnos envenenado. Ya no tengo gorrinadora. Con esta activo. Voy a activarme la gorrinadora, pero... Aquí, a ver si con un poco de suerte... ¡Ay qué pena! Gorrinadora y curachones, Mario. Mario, acércate. Curachones. Ondas sanadoras. Ahora no llego. Luego puedo golpear desde aquí al límite. Y esto. Aluvión de espadas. Y con Mario. Puedo ponerme más lejos. Ciento, 260. Está perfecto. Y oye, vamos bastante bien, eh. Vamos bastante bien. Creo que no me queda nada. Con esta me podría mover, pero... Me voy a quedar aquí. Y vamos bastante bien, ¿eh? Se mueve... Mm. ¡Qué rabia! No, el aluvión de espadas no llega. Vale. Puede que en este turno le termine venciendo. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Espectacular. Creo que ha estado súper bien puesta la estrategia. ¿Con quién voy? Con esta, vale. Perfecto. Lo he hecho bastante mal. Sorteamos por aquí. Tenemos aquí del tirón unos cuantos millones de monedas. Esto, vamos... Con Edge, vamos a subir. ¡Ah! Sí, me dejaron esas 10. No sé si son 10 o 5, la verdad nunca me fijo porque como estoy concentrado. Aumentamos ahí de salud, de vida, tal. Conseguimos dos primas dorados, dos primas de habilidad, 1150 trozos de estrella. Y a estelar. Espectacular, eh? espectacular Rabez Estela no me termina nunca de convencer Me viene muy bien Cuando hay mucho crítico, cuando tiene mucho crítico Pero En principio no me convence Hombre Me compensa el lado izquierdo La verdad, los objetos La eh. 1500 Aunque tres puntos de habilidad Ojito, eh Y el nivel Nivel 8 frente a nivel 9 Soy nivel 8